Dakota on the la No me olvides un momento oh. que estaba juntito a mí. Baby, te necesito. Quiero volver a repetir. Hace tiempo que me he enamorado. Ese buri me tiene atontado. Por su curva quedé hipnotizado. Su placer a mí me deja cegado tiempo que me he enamorado Ese booty me tiene atontado Por su curva quedé hipnotizado Su placer a mí me dejan secado Nena ahora quiero más y por tu loba aguantaba más Todas las noches en mi cama Reviviendo recuerdo cuando estaba Baby. Hace tiempo que te he enamorado este te tiene te atontado Por mi curva quedo hipnotizado Mis placeres te dejan secado Hace tiempo que te he enamorado este burito tiene te atontado Con mi curva quedo hipnotizado Mis placeres te dejan secado oh, oh, oh. Acércate más quiero sentir tu piel esa se pone precisa cuando ponemos en marcha todo se improvisa lo que resalta es su booty es la chispa cuando se monta encima todo se desliza ya no tiene el celular bebé hasta no armarse pasa noche gira tomando roses solo quiere bebotear botear conmigo en un restaurante te sale la baila a llegar y foie Hace tiempo que he me he enamorado. enamorado Este burito me tiene atontado Por mi curva quedo hipnotizado Mis si placeres te me dejan secado Hace tiempo te he enamorado Este burito te, me te me tiene atontado Por mi curva no. quedo hipnotizado si Mis placeres me te me dejan secado